Bueno, andamos? ¿cómo estás, Rosa Sarriés? Una persona que quiero, que admiro mucho eh, y que, bueno, hoy vamos a conversar un poquito sobre algunas cuestiones. Me parece que siempre es útil, es apropiado profundizar en algunas cuestiones que tienen que ver muchísimo con, con nuestra vida acá en nuestra comunidad de, de Necochea y toda la región alrededores, ¿verdad?, es verdad, es verdad. Tenemos una región que por tener ciertas este, características la hacen eh, terriblemente atractiva, terriblemente complicada y por lo tanto la mirada sobre ella no puede menos que ser apasionante. Uh -huh. Estaba <tose> pensándolo otra vez cuando alguien inventó, este... a alguien se le ocurrió que acá tenía que haber un puerto eh, si lo, lo, lo pensó, lo planificó o, o se ha sumado a través de la historia con esa gente que, que ve dos, dos kilómetros más adelante que los demás, si, si eso se ha notado acá en este puerto. Bueno, mirá, en nosotros este, como ciudad-puerto... Eh, tenemos que tener muy claro que estamos, nuestro destino está atado a los designios del gran reparto del mundo que se concretó, eh, se inicia hace cinco siglos y se concreta definitivamente con el Congreso de Berlín en fines del siglo XIX, ¿no? Eh, nos tocó esta parte en el reparto de la provisión de, de productos eh, debido a las, a las enormes posibilidades del territorio este, esas posibilidades físicas del territorio eh, en el escenario de la modernidad, lejos de haber sido un factor de liberación y de progreso, son una verdadera condena para los pueblos que ahí tenido que asentarse. Así que en realidad, este, ese es el real escenario, ¿no? En una mirada un poco descolonizada de la realidad. Eh, tenemos que verlo así, en la mirada este, imperial, o sea, de, de, impuestos desde el imperio, bueno, lo vemos como una bendición, y quienes han llevado adelante todo este proceso y de formalización de los puertos y demás, en las, este, en las antiguas capitales del de reinato, que fueron todas ciudades puertos y en los terrenos aledaños, que sería el caso nuestro, uh -huh. eh, bueno, tenemos que ya mmm, esa versión tan engañosa y edulcorada se ha planteado como una gran posibilidad. ¿Qué es posibilidad sí es cierto y en realidad sí pero habría que ver para quién este quienes estamos en esta, las, los países que son los poseedores reales de estos de estos territorios nos está empezando son en, en muy buena medida víctimas y padecen terriblemente eh, las, las consecuencias de estar ahí no pero bueno el relato oficial es otro lo consumimos sin analizar y ahí andamos alfredo ahí andamos uh -huh volvemos un poquito a la historia me habías mencionado en la época del virreinato y después así abuelo de pájaro cómo se fue desarrollando la actividad portuaria que bueno, eh, la, la, todas las, las capitales del virreinato de, de, de fueron este, todas ciudades puertos, porque el objetivo era la salida de las riquezas de ese momento, que era la riqueza minera, después uh -huh. vino en la época del café, la caña de azúcar, algo más agrícola, y después ya a fin del siglo XIX la producción agropecuaria. Eh, las, los, mm, las capitales eran puertos que su gran objetivo era facilitar la salida eh, para eh, las potencias imperiales, que en toda esta movida económica, bueno, era Gran Bretaña, ¿no? Y vos fíjate, ser. La salida que, y el, la entrada. De, de las riquezas, la salida de las riquezas. Y espanta la, la, la, la idea que tenemos puesta, que eh, siempre estamos pensando que... El, en, en, en el hipercapitalismo y monetarismo que tenemos, ¿qué gran cosa el puerto que permite la salida de la riqueza? ¿Viste? Cuesta creer que alguien puede ver con con satisfacción la salida de la riqueza, se vería con gula por ahí la entrada, pero es tan honda la colonización que tenemos que, este, bueno, el discurso está, hay que hacer en este caso las obras al poder de para facilitar la salida de esa riqueza, no? ya el inconsciente este, nos traiciona de una manera pero, pero notable, o sea, lo tenemos tan colonizado que no nos podemos dar cuenta. Así que bueno, es un tema este muy importante, pero bueno, hay todo un relato cultural, pues como nosotros como docentes sabemos y hablamos de los pioneros y del esfuerzo y de los visionarios que en realidad en muy buena medida todos los agentes locales este, adornados con estos calificativos, en realidad, este, con o sin saberlo, fueron agentes agentes este, de, de las potencias imperiales, ¿no? son los encargados de hacer acá ese trabajo, de su formación, sus vínculos, y ya, recientemente, este, la educación que recibimos nosotros, eh, que reciben los universitarios, y la gente cada vez más en los estratos mayores, es para eh, empaparse y manejar con destreza eh, lo necesario para que esos intereses este, foráneos eh, funcionen perfectamente. Así que el tema del puerto, eh, me parece que es muy interesante que lo empezamos a ver de esa manera, ¿no? De esa manera, que no por nada eh, estamos como estamos, eh, con, con esas este, bueno, también dentro de esa mirada de 500 años de la mirada de la modernidad, uno de los elementos este, de los dioses de la modernidad es progreso ¿no? acá para progresar hay que exportar y cuanto más se exporta este mejor no importa el costo de quién y quién es el beneficiario pero ese es el el relato que está está vigente ajá y cómo te imaginas vos un, una, una una estructura social desde lo, lo social lo económico lo productivo me, me llama me llama la atención no porque haces es un cuestionamiento muy profundo al al a la existencia de del de puerto como consecuencia de, de un modelo no es cierto quedó claro pero cómo te bueno, imaginas no exportaría por ejemplo a Argentina pero, eh, mira, aunque te parezca mentira tenés mucho que ver en esta mirada porque nos conocimos en el 2005 eh, no me voy a olvidar la avenida Tú venida a mi casa, uh -huh. este, cuando recién hacían mis primeros pasos en este proceso, que no siempre pensé así, no es muy reciente mi pensamiento, pero en los años que tengo, la mayor parte de los años no tenía esta mirada, uh -huh. este, con la movida ambiental. Vos sabés que mi profesión como ingeniero agrónomo, obviamente, hasta que en la realidad me puso de frente al caso Reiser, que fue en el que nos conocimos, uh -huh. una mega planta de fertilizantes, es frente a mi casa, este, eh, yo como ingeniero agrónomo estaba formada en ese pensamiento, en la idea del progreso, la explotación, los rendimientos eh, La mirada exclusivamente numérica ¿no? de, este, de, de lo que se considera acertado, que en el caso del puerto sería o de la producción del país Estamos con 50 millones de toneladas, vamos a hacer 100 millones y qué bien que vamos a estar y qué inteligentes y qué, cómo progresamos y queda subyacente que bu es bueno para todos, eh. pero eso queda subyacente, pero en realidad nunca se cumple, cada vez hay este Menos agentes que se benefician enormemente más y cada vez, mm, enormes mayorías, cada vez más empobrecidas y sometidas y, y contaminadas y envenenadas y todo lo demás. Uh -huh. En eh, mi vida es una etapa relativamente reciente. Vamos a preguntar cómo se llega. Bueno, eh, la vida tiene sus vueltas. Yo jamás me hubiera imaginado estar pensando, incluso cuando di mi tesis, este. Eh, bueno, después a mí ya te voy a contar Pero era este, a favor de, de los puertos Y la velocidad de embarque Y todo lo demás eh, Y ahora me causa un poco de gracia ¿no? Pero la vida tiene esas vueltas Y uno este, no es una cosa firme eh, Para eso tenemos razonamiento Y para eso tenemos maestros y, y bueno, y voluntad y gusto por el estudio Y todo lo demás Ajá. Y eh, los grandes maestros en este momento De la movida decolonial Que son los grandes maestros eh, intelectuales latinoamericanos que miran la realidad, la realidad del mundo en esos cinco siglos, antes también, pero desde nuestra realidad este, latinoamericana, ¿no? Uh -huh. de, de, de, de países periféricos. En realidad, este, la el lectura de los grandes maestros, incluso de los grandes intelectuales de los países centrales, pero desde la posición local. ¿Cómo? Bueno, para acá, acá, Rosita. Paro acá, para, para. para. Este, un poquito. Me parece totalmente hasta saludable para para el, nuestros el, nuestro, nuestras creencias, nuestras que teníamos todo claro, pero me parece saludable cuando alguien cuestiona de raíz. Y bueno, también con los números en la mano, vos tenés razón, por más que haga una montaña de billetes, pero si no está llegando a solucionar, bueno, apenas ni paliar la, la situación. Hay hambre en el mundo, hay hambre en la Argentina, no se, y no, no se resuelve, por más que, que hayan carradas de millones de dólares que ingresen al país. Hay mira, un modelo que no mira, funciona. Mira. Claro, y el modelo, ¿por qué no funciona el modelo? Porque el, el modelo eh, está eh, funcionando eh, en función de los intereses. Acá, mira, es una cosa súper interesante que empecemos a desarrollar, una mirada geopolítica. ¿Qué quiere decir? Nuestra realidad, pero no en el pequeño límite de nuestra casa, nuestro barrio, nuestro puerto. Tenemos que hacer el esfuerzo de mirarlo en el escenario mundial. En ese escenario mundial se ven los actores, quién manda, quién obedece, quién se queda con el excedente y quién pone hasta la vida. Pero tenemos que tener esa mirada, que está muy ausente de los imaginarios, de las políticas y de la y de hasta la necesidad intelectual de los actores, ¿no? Así que, en esa mirada geopolítica, ¿qué función cumplimos en el planeta? Sobre todo, sobre todo en estos momentos de globalización. El mundo es una gran aldea, entonces estamos obligados a pensar cómo estamos en esa gran aldea. Por un lado, se nos propone algo muy cercano, pero por el otro lado, este, el mundo como algo muy cercano, pero siempre estamos limitados a pensar en lo inmediato, y en eso se nos va la vida. Bueno esa mirada geopolítica eh, empieza a eh, tener en cuenta el, el modelo civilizatorio que estamos viviendo, ¿sí? que se inició, por darle un, hacer un recorte en la realidad, hace cinco siglos o algo más, con el descubrimiento de América. Ahí se conforma el mundo como, está, este, como tal como lo vemos ahora, ¿no? El, y llegando al siglo XIX, como te decía, cuando se hace el total reparto, el, este, la modernidad y el capitalismo, que es su expresión económica, eh, abarcan todo el mundo, estamos todos bajo el mismo patrón. Entonces ahí jugamos en función de esa totalidad. Ese pensamiento está bastante ausente. Entonces ahí nos creemos que podemos este, cambiar el mundo, de que somos autónomos, de que somos hijos ajá. de nuestro propio esfuerzo, cosas que sí, nos han impulsado, pero que no es así, no es así. Entonces, bueno, ahí resulta un poquito más eh, más sencillo, no más fácil, pero de empezar a entender. Entonces, eh, Cómo juegan en los nosotros que estamos en la docencia entendemos fácilmente cómo el, los modelos educativos este, que tenemos la idea que con la educación nos vamos a liberar, ¿no? Pero con la educación también nos podemos condenar porque depende qué contenidos tengamos. Este va a ser una actitud de liberación, una, una actitud de sometimiento. Muchas veces edulcorada, porque el engaño en esto este, juega una parte importante. Las grandes sí, potencias, para imponer sí. este modelo tan terrible, nos tienen que engatusar de alguna manera, porque si lo viéramos con total claridad, Para, para, no, que... Rosa, para, para. Empezaste ahora a disparar a educación, al sistema sí, educativo. Sí, sí, sí. Yo, es muy interesante sí. la punta que tiras. Yo te propongo que sea. Este, motivo de, de análisis y profundización en otra entrevista. Y me gustaría que volvamos a, a ver si encuadramos de vuelta hacia el tema portuario y la actualidad, este en base también al, al, a este criterio de, de, de, de la coexistencia con, con, con el puerto, ¿no es cierto?, y este modelo que está Bien. absolutamente arraigado y que... En este momento es imposible cambiarlo. Bueno, eh, mira, el puerto es una cosa interesante porque muchas veces el puerto no lo vamos a cambiar porque el puerto está donde está, es porque está. Lo que sí tenemos la obligación de cambiar, Alfredo, es la mirada sobre el puerto. <risa> el puerto es una realidad física, una realidad económica que no lo vamos a cambiar, no lo podemos sacar No podemos vivir en una ciudad que no tenga puerto porque el puerto lo tiene Y está en su historia, pero sí podemos cambiar la mirada que tenemos sobre el puerto Se ha propuesto el puerto no en esta comunidad local el, cada una ciudad portuaria tendrá la suya, pero todas con un común denominador que el puerto es nuestra salvación. Y bueno, y este, según como lo miremos, el puerto es una terrible condena, ¿no? A partir de las miradas y de las expectativas que pongamos en él. Una, una mirada este, descolonizada eh, nos permite ver eso. Si nosotros seguimos en el, este, Me parece bueno pero vamos a hablar otro día de educación, pero bueno. Vos fijate, por ejemplo, para que ves que es una pinceladita sobre la educación. Eh, vamos a tomar un, un prócer de la historia argentina, de la época de la colonia, don Juan de Garay. Me voy un poquito atrás, pero vos, vos lo conocés. Eh, y siempre cito una cita que yo leía en mi libro de segundo grado, Te estoy hablando del año 1957, estaba la imagen de Garay con su yelmo, bueno, esa esa cuestión casi casi medieval que tenía su imagen, entonces, este bueno, hablan de su arrojo, de su valentía, de todas las virtudes que asociaban a estos personajes, y decían, abrir puertas a la tierra era su lema. ¿No? eso lo aprendimos en segundo grado. Para que no nos olvidemos de don Juan de Garay, yendo al plano local, uh -huh. de la, la avenida 502, la costanera de Queque, donde está establecido, entre otros, el ex elevador de la Junta Nacional de Enanos, ahora un poco en discusión sobre su destino, se uh -huh. llama Juan de Garay, ¿No? uh -huh. para que no nos olvidemos <risa> Así, fíjate, de cinco siglos, este, este un otro personaje, cómo está. Este, presente, ¿no? Y como el sistema educativo con su sutileza lo no, ha no ahí. Bueno, y ahí con eso de que, que no hay nada mejor para nosotros que la riqueza salga, ¿no? que abrir las puertas para que la riqueza de acá salga. Nadie ¿no? sabe para dónde, pero que salga. Nosotros tenemos ese destino de grandeza. Bueno. Eh... Este tema, es, sí, el, el, el tema de, de los puertos viene con, con esa idea, ¿no? Porque la, la, la subordinación y la extracción de la plusvalía de última a través de lo que fuera necesita eh, un cierto acuerdo basado estrictamente en el engaño. Pero sobre todo, y, y otra cosa que también tiene mucho que ver la educación, el, el parcelamiento del conocimiento. Estamos tan llenos de especialistas, de pequeñas cosas, que en realidad este, son cortecitos del mosaico, pero no hay ni una idea de cuál es el paisaje que, que arma ese mosaico. Entonces estamos emberezados en nuestro propio pedacito y desconocemos todo lo demás. Por eso, insisto, la mirada geopolítica, viste, la mirada de la... Totalidad, de la totalidad. Y esa mirada se es ve descolonizada porque tiene que ser, no como si nosotros digamos en un país central, bueno, que hablando de países centrales, no estamos hablando de, de los padres del iluminismo, ¿no? de iluminismo, y mínimo ¿no? De la centralidad europea. Inglaterra, Francia, este, Inglaterra con su extensión Estados Unidos, eh, Alemania y, bueno, por ahí algo de Italia en el Renacimiento. Bueno, nosotros aprendemos ese pensamiento, pero no de las consecuencias del pensamiento sobre nosotros, que eso se arma de lleguen en adelante, toda una visión para justificar el proceso de colonización y conquista del mundo. Lo miramos desde ahí, pero nosotros no estamos ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. No, no, no, somos el sur global en este momento y estamos, somos este, las presas de que esas potencias se van a servir para hacer el desarrollo de Europa que surge, se consolida, bueno, ahora está decayendo, pero en estos últimos siglos a expensas exclusivamente nuestras. Pero necesitan colonizar la subjetividad, que esa es la gran conquista, para que el proceso funcione, para que todo funcione. Y acá en nuestra pequeña escala... Este, parecemos esa colonización con este, los tres grandes pilares de la fortuna de nuestra ciudad Que son el puerto, el agro y el turismo ¿no? Ajá. Tres este, formaciones centrales, extractivistas, historiadoras Pero les tenemos que ver agradablemente porque si no tomaríamos alguna medida para ponernos a salvo eh, Rosa... Eh... Quería preguntar si, ya que estamos, dejaste también otra de, la, de las puntas, los autores que estabas este, conociendo, que estabas leyendo sobre estas cuestiones de, de, una, de la real autodeterminación y la descolonización de nuestros países. Y bueno, mira, hay una, una presa de muy, muy importante, y por eso tenemos que volver un poco, mira, este, a la década del 60, que ahí, viste, la década del 60, una década muy importante para Latinoamérica, este, donde, bueno, acá hubo toda una gran efervescencia, una gran movilización intelectual que bueno, después va a terminar trágicamente con, con todo el, el baño de sangre que tuvimos en el 70, porque era necesaria semejante matanza para, para sofocar esto, bueno con los grandes profesores latinoamericanos este formados en Europa, pero que eh... vinieron y conociendo la realidad no debemos dejar mm, otra cuestión muy importante, muy invisibilizada, que fue el Concilio Vaticano II es una pata de, de muchas cosas que está olvidada, pero ya lo pondremos en escena uh -huh. bueno, me voy a referir específicamente a Enrique Dussel, un filósofo argentino que se fue, formó en la Universidad Nacional de Cuyo uh -huh. hizo todas sus etapas este, europeas en Francia, en Alemania y bueno fue este, bueno una formación en que se llegaría en su momento vía eh, en la argentina se ya venía con una gran visión de este de teólogo. o sea una mirada integradora, porque la filosofía que es algo les digo, que no lo tenemos nosotros muy en la centralidad y a la expectativa de los estudiantes y demás, fue algo central en, en otros que te voy a nombrar también, y vinculado con la teología, con la teología de la liberación. Estamos hablando en la época del dercámara vos que te gusta hablar de, este de ¿cómo es? El brasileño, este que ahora se me fue, Paulo Freire, fíjate que son toda gente más o menos contemporánea. Bueno, Enrique, Enrique Dulce vuelve a su patria, con esa enorme formación europea, pero van a dialogar con los pensadores europeos desde su realidad latinoamericana. que Eso es lo que los intelectuales no hacen. Van a formarse de otro lado para repetir monocordemente el pensamiento acá y tratar de modificar nuestra situación o de subordinar los intereses imperiales. Dussel hace lo contrario, Dussel y algunos otros que quería nombrar. Entonces ellos interpelan esa realidad, dialogan lo que es de interés para los países centrales, cómo juega para nosotros. Y ahí se inicia el proceso con otros pensadores latinoamericanos de la Teología y de la filosofía, este, es de, de interpelación, de una reinterpretación de la realidad este, latinoamericana. En la época de, de, del, del proceso, ex, eh, como tantos argentinos intelectuales se exilian en México. Y en México, que tiene una historia muy interesante desde el punto de vista intelectual, bueno, que fue sede de muchos de, de refugios de muchos intelectuales argentinos, toma contacto con el pensamiento de Marx, que no era algo que, que había estudiado mucho luz en, en su época de estudiante y sus profesores en, en Europa, pero bueno, este, dada la situación de México y ahí había una movida en función de, de una nueva lectura de Marx, entra en la UNAM a trabajar este, en sus seminarios y en, se concentra en ese tema, no, empecé a trabajar y coincide... Eh, fíjate un poco más adelante con el, en el tiempo, ¿no? con el consenso de Washington, la globalización, el fracaso de la, de la Unión Soviética, del socialismo y por lo tanto de lo que se llamaba el marxismo, y él en esa preparación que tiene, y un montón de intelectuales que lo acompañan, este, bueno, lejos de dejarse meditar por ese gran pensador, ese fenomenal pensador que fue Marx, que sigue siendo vigente porque es el gran interpelador del capitalismo. Uh -huh. El capitalismo no puede deshacerse de la crítica que le hace Marx. Bueno, empiezan a profundizar este tema. Y bueno, desarrollan toda esta teoría de una nueva lectura del marxismo. Eh, nosotros acá en la, en la Argentina y en Latinoamérica, en durante la década del 60 y a posteriori, el marxismo que recibimos era el marxismo que venía de la Unión Soviética. De, de, pero acá se hace una revisión del marxismo. Y bueno, y entonces ahí permite eh, ver no solamente la vigencia, el pensamiento de Marx, sino eh, la explicación de muchas de las cuestiones que nos están ocurriendo, ¿no?, en esa crítica, eh, pero precisa, implacable, eh, al, al capitalismo. Y bueno, y ahí se inicia, el, el, como una de las el, consecuencias, la decolonización, porque hay que ver el pensamiento decolonial. porque claramente. hay que en momento, la cultura colonial. En ese momento, sí, sí, que me dijiste que <tose> este, se diferencian del leninismo, de la corriente leninista, que era un Pero movimiento no gente, porque... mundial pero es que tomamos por mundial lo que es de algún modo local, porque Lenin y, este, y Stalin fueron, fueron para la realidad de su momento y de su territorio, y de su sí. historia. Eh, la Unión Soviética es un imperio fallido, y se pasa el pensamiento y la experiencia soviética, eh, se pasa linealmente, bueno, los pueblos vamos aprendiendo, se pasa linealmente estas pampas. Entonces ahí, este, bueno, y también, eh, muy interesante también sobre la misma Unión Soviética, que sí, En realidad busca un desarrollo a partir del marxismo, pero un desarrollo capitalista. Por eso colapsa como colapsa, porque en realidad uh -huh. eh, lo que más hace el severo cuestionamiento a, este, a, a la estructura capitalista. Y la Unión Soviética lo que propone es un capitalismo de Estado. Bueno, entonces por las distintas razones que han pasado y todo lo demás termina como termina. En el momento que se produce el colapso de la Unión Soviética, todos dan por muerto el tema del marxismo, pero desde acá en Latinoamérica, con esa base de pensadores descolonizados, se es hace una lectura muy interesante, muy, muy interesante, en primer lugar porque hay una relectura, una revisita re con otra experiencia, con otros instrumentos, con otras posibilidades, porque el pensamiento de marx es monumental y todavía hay cosas que ni siquiera sean... Se ha publicado, se han editado. Así que, bueno, esa nueva mirada que eh, abre una apertura total, notable, eh, entendiendo que eh, este, el desarrollo de nuestros países es un producto de la colonización y para tratar de, de revertir eso hay que producir una decolonización en las instituciones y, por lo tanto, en el pensamiento y en las disciplinas que lo van formando. Bueno, eso se inicia a principios del siglo XX, el palo del siglo XXI, y bueno, con gran desarrollo, de gran profundidad académica, mucha difusión, no la necesaria, menos que la necesaria, pero ya tenemos otros instrumentos para ver, para ver este, con otros ojos y con otra este, luz en las circunstancias que este, nos rodean. Y en esa mirada de colonial, que no es fácil porque requiere un desmonte fenomenal, pero es que podemos mirar, este, la realidad que nos rodea. Y de ahí de esa realidad y de esa nueva mirada podemos establecer nuevas hipótesis de trabajo, nuevas miradas, nuevos conceptos, nuevas categorías para ver la realidad. Porque nos hace ver la realidad, por ejemplo, con esto te digo del progreso. Hay que progresar. ¿Cómo? A cualquier cosa ¿Qué es el progreso? Y más toneladas, y más exportación, más números, como vos decís. Bueno, esa es una categoría, ese instrumento. Podemos tener otras para mirarlo. Y eso nos da este, otras posibilidades. Ajá. Te, eh, estoy muy tentado a preguntarte cuál es otra pero me parece que eso será motivo de otro de otra charla si te parece <risa> sí sí es bien otras bien, cosas, interesante, bien interesante entre otras cosas porque la persona que tiene que grabar esta entrevista se llama Cintia Martínez y nos llegó hasta acá escuchándonos seguramente así que le mandamos un abrazo mucha fuerza <risa> ¿La conoces, sí, Cintia? ¿Cómo no? ¿Cómo no? De hace mucho tiempo, porque fue compañera de estudio de mi hija Violeta. Así que desde esa época no solo la conozco, sino que la aprecio y la quiero. Bueno, le mandamos un beso. Se integró a trabajar con nosotros en la nueva comuna. Pero muy bien, muy bien. Ay, cuánto me alegro. Cuánto bueno, me alegro. Rosa, te agradecemos la comunicación. Un gusto conversar este, tran con tranquilidad, profundizar en algunos temas. Quizá uno, eh, te, te noto muy entusiasmada en un montón de cosas, co por lo que me alegra mucho. Y quizás todo lo que tenés para decir no entró en esta entrevista, pero seguramente este, vamos en la próxima vamos a seguir ampliando. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo grande para ustedes también. ¿eh? Hasta prontito. Chao, chao.